No te quiso responder la pregunta, ¿y cuál es el de aquí, el regidor de aquí? Sí, sí el regidor de aquí, dijo de aquí? Que no escuchó. Manolo. Se apichonó Manolo, claro, Manolo Estás a tiempo pues Manolo, todavía, hasta las 10 de la mañana, para que nos diga cuál es el regidor de aquí de San Francisco que representa el narcotráfico, bueno, saberlo. <risa> Mira, quiero... <risa> Por bueno, eh, es mi turno. ¿Sabes que me llegó la frase de Francis y que adiós que no dé entendimiento? <risa> para, así, eh, sí. Sabiduría o sea, para entender. Para entender ¿no? estas cosas. Eh... Quiero eh, sumar algo al tema que tratábamos de César el abusador, las implicaciones del narcotráfico, eh, cómo se involucra en el poder. De hecho, en el caso de este señor, de César, acá, y en los diferentes, vamos, podemos citar a otros como Arturo del Tiempo, podemos citar a otros como eh, Figuero Agosto, podemos citar a un Quirinito, podemos citar a un Quirino. O sea, hemos visto que en el caso de aquellos no con César el Abusador, eh, de alguna manera eh, se han involucrado o han tenido que ver de manera directa, como el caso de Arturo del Tiempo, el caso de Figueroa Agosto, donde se entiende que hubo incidencia y que se fue o sea, que fue pública el hecho de que el Estado estuviera involucrado con, instituciones, eh, con las instituciones públicas. Recordemos que Arturo del Tiempo eh, vino acá como un inversor como un inversionista, como un inversionista. Un inversor sin Sí, un inversor sin como un inversionista. Y que luego se destapó lo que era. En el caso de Figueroa Agosto, en el caso de Figueroa Agosto también vimos las cantidades de cosas que se destaparon, que indiscutiblemente había estado involucrado institu habían estado involucradas instituciones del Estado. Con César el Abusador no conocemos mucho todavía más que las empresas eh, que tenía la evasión de impuestos. La evasión de impuestos, sabemos lo eficiente que es la DGI en nuestro país para el cobro compulsivo y el ataque a los empresarios. Cosa extraña que con César el Abusador, aunque se le había, habían enviado notificaciones, eh, no hubo un, una decisión, vamos a decir, contundente para afectar sus negocios por la evasión de impuestos. Y decía... Que el daño que hace el, el narcotráfico a la sociedad, a la juventud, y cuando éste decide involucrarse en las instituciones públicas, en los puestos legislativos de dirección de las mismas, ahí ya hay un tema mucho más preocupante y mucho que llamar a la atención, por ejemplo, tenemos casos eh, un tanto recientes, unos meses atrás, donde hubo hubieron algunas personas que estaban ligados a partidos políticos que fueron encontrados y que fueron involucrados en el tema del narcotráfico. Cuando este busca inseminarse en el Estado, eh, hay, que tomarle mucha, hay que tenerle mucho cuidado a esto para que un país o nuestro país no se convierta en un narcoestado. ¿Encontraron a César el abusador? ¿Bajo cuáles condiciones? Ya lo hablamos acá. ¿Qué va a pasar? ¿Irá a hablar? ¿Nos rendirán algún tipo de informe? ¿Qué hará la, la Procuraduría de nuestro país en este momento? ¿Qué asumirá? ¿Cuál eh, posición? Bueno, se le entrega a las autoridades de Estados Unidos y ellos por allá que resuelvan. Debe de haber mucha gente temblando en este país. Quiero eh, ya en otro orden, quería puntualizar esos aspectos. Eh, hablar de la denuncia que está haciendo el comunicador periodista Marino Zapete en relación a lo que en su programa eh, que transmitía a través de Teleradio América que le fuera suspendido hace unos meses por eh, la presentación de pruebas o la información que le emitía en el mismo sobre unos contratos, si se quiere, eh, de manera ilícita que estuvo Realizando la hermana de nuestro flagante eh, procurador Jan Alain. Flamante. Flamante. Flamante. procurador Jan Alain. El flagrante es cuando tú te atrapan cometiendo. Sí, claro. <risa> Flamante procurador Jan Alain. Y él denunciaba la, la realización de contratos millonarios de manera irregular. Nosotros deberíamos de preguntarnos cuál es el rol que, que asume un ministerio público y Amado posiblemente me dirá, bueno, es que debe de recibir la denuncia, no actúa el, el porque se diga. El procurador está cuidando a Gonzalo Castillo detrás de la hermana de él, detrás de su hermana, el procurador está cuidando a Gonzalo. Algunos de los elementos que, que, que voy a sumar al comentario que más adelante voy a ir ahí es Fulvio. Entonces la respuesta que posiblemente me diría Amado o algún abogado o una persona conocedora del tema en el aspecto legal es que el Ministerio Público no ejecuta si no recibe eh, la demanda o, la, la, o que se investigue un tema, ¿cierto? Sí, no, no, claro. Mira, eh, el Ministerio Público está obligado a proceder desde que tiene la noticia sí. criminal de un hecho de acción pública, es decir, todos los hechos, la gran mayoría de los hechos que están en el Código Penal son de acción pública. Ahora, hay dos formas, dos tipos de acciones que no son de acción pública, sino hay una que se llama eh, acción pública a instancia privada. privada, es decir, que son aquellos delitos, son escasamente nueve nada más que están en el código. Son uh -huh. aquellos delitos que si no hay una querella o una denuncia, el Ministerio Público no puede hacer nada. ¿Cuáles y son lo, esos? Bueno, está la injuria, la difamación, está lo, la, la estafa. ¿Eh? La estafa entra ahí. Estafa. En este caso, entonces, entra el caso de la Difamar. hermana de Jan Alain, porque es por difamación uh -huh. e injuria que ella está sometiendo a Marino Zapete Sí, hasta que no haya una, una denuncia o una querella formal el... no se puede iniciar el proceso y hay un tercer eh, método uh -huh. una tercera acción penal que es la que se llama de acción privada son aquellos casos en los que eh, no es necesario que el Ministerio Público intervenga, sino que Exacto. la parte es la que maneja su asunto Bien. son por ejemplo el asunto de los robos de los eh, eh, ¿cómo se llama la propiedad industrial, uh -huh. la propiedad intelectual, algunos tipos de delitos, son como cinco o seis nada más. Bien, entonces en ese sentido, tenemos a un periodista, eh, vamos a decir, muy respetado, una persona que siempre ha enfrentado este tipo de temas y que ha tenido, si se quiere, un ataque directo a las malas acciones que le entiende que se hacen desde el Estado. Hemos visto periodistas como Altagracia Salazar, Edith Febles, eh, Marino Zapete, este señor de la Zeta. Señor, Álvaro. Eh, no, no, Álvaro Ricardo no. Ricardo Nieves. Ricardo Nieves. Que han sacado, han sido... Uchiloro. Sa, eh, no, pero Uchiloro no lo han sacado de sus espacios. Por la emisión de juicios que se entienden, aunque los canales desmientan y digan que no es por eso, pero es por eso. O sea, vemos una situación que se da con la emisión de juicios que no van a favor, estamos hablando de periodistas que se consideran, en este país como personas honestas y que tienen un ataque directo a lo que son los temas de corrupción, el mal manejo desde las instituciones y que han sido sacados de los respectivos espacios, o en este caso de Marino Zapete, eh, fue, suspendido del, eh, fue suspendido su espacio que tenía a través de la televisora Teleradio América. Ahora bien, ¿qué garantía tiene una persona que está siendo sometida a la justicia? cuando su hermana, cuando la hermana, o cuando la persona que lo está sometiendo es hermana del procurador. Pero no solo que es hermana del procurador, sino de qué procurador. Tenemos a un procurador que no solo estas denuncias que ha hecho Marino Zapete, también tenemos denuncias con pruebas, porque o sea, se muestran las evidencias, que hiciera Alicia Ortega en su espacio, y no toma la más mínima acción y no dice esta boca es mía. ¿Qué va a pasar el 11 de este mes con Marino Zapete en el Ministerio Público? Dígame usted, tenemos a un procurador que cuando se le habla del tema corrupción, lo que responde, no estamos tratando de esos temas ahora, cuando se le hicieran preguntas, en una conferencia que estuvo con el tema del Día de la Mujer, se le preguntó en relación al tema. Pero no es ese día, está bien, estaban hablando del Día de la Mujer. Tenemos el caso de Odebrecht en República Dominicana, que en la mayoría de países ya han sido, han habido personas, funcionarios de alto nivel, expresidentes y ministros, que están tras las rejas. Y en República Dominicana, bien, gracias. Entonces nosotros tenemos una justicia, tenemos un país que no te garantiza que haya un nivel de transparencia en eso que se supone que debe de hacer o es el rol del Ministerio Público. Pero tú sabes qué está pasando con el caso de Zapete y un distinguido y flamante caballero. El señor Hopelman, que busca participar o concursar para ser el defensor del pueblo. Usted dirá, bueno, pero qué tiene que ver, él puede defenderla ya porque él es abogado. Sí. Me parece que el señor Hopperman, al menos yo tenía otra visión, eh, pensaba que era eh, eh, con más criterio. Ese es mi punto de vista. Cuando él asumió el caso de Emily, su figura se elevó. Porque Ahí fue gente, que se dio a conocer. Sí, y, es una cuestión que Y, y, y que lo se identificó, sí, por, por supuesto, lo digo. Pero hay un tema de a quién, de, a quién defiendes y por qué. Él está aspirando a una posición, sí, amado, que es defender de a la gente, que es velar porque se ejecuten y se cumplan los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y un abogado que defiende casos como este, tú dices, bueno, pero va a defender el pueblo ciertamente. Cuando un caso como este de Marino Cepete, quienes estamos de este lado, entendemos que es una persona honesta, que es seria, que está haciendo denuncias, que las está haciendo con pruebas, que no está inventando y que si se quiere está haciendo... Golpeado a través del Estado porque los juicios que está emitiendo no les favorecen. Tenemos a uno que aspira a defensor del pueblo, que es quien lo defiende, tenemos, lo va, la defiende, tenemos a una hermana del procurador, que es la que pone la denuncia, y tenemos un ministerio público que aquí lo conocemos. Dios lo Pero ayude a lo, el 11 de septiembre. Voy a salir de. defensa de, de Hopperman? De Hopperman sí. Hopper, Hopper, no es santo de mi voluntad. <risa> ni mía tampoco pienso que es un vedeto pero... es un muchacho sí. es un bailarín Que le sí. gusta que lo vean sí. ya, pero es un abogado y tiene todo el derecho claro. de defender a claro quien de colocarse en la posición yo que le he sido penalista por 37 años de mi, de mi vida profesional que es lo que tengo ha sido abogado y he defendido a todo el mundo todo a mí no me importa que sea narcotraficante que sea una vez dando clase me acuerdo que un estudiante me dijo profe pero usted está defendiendo un tipo que violó su hija, la hija, su propia hija. Digo, sí, ese es mi cliente, yo estoy defendiendo los tribunales. Dice, pero usted tiene dos muchachitas, recuerdo yo que Lieter y Amelia estaban chiquititas, tendrían siete y tres años. Y esas son tus hijas. Sí, son mis hijas. Y entonces, usted tiene muchachitas chiquitas, porque usted la trae aquí a veces a la universidad. Digo, sí, pero si me toca una de las mías, lo mato. Porque, Porque el abogado no es compromisario sí, con el claro, delito claro. que cometió. El no, y además, claro. el abogado lo que hace es que defiende Defende. el derecho que tiene el imputado de que se le defienda. Pero eso, no, no solamente eso Eso no lo entiende claro, el pueblo. Eh, eso no lo entiende sí, la gente. Pero, bueno, pero, pero, este es enfoque, él está participando, nosotros... ¿él, está, él, va, él va a concursar para hacer o representar una entidad que se llama el defensor del, el defensor del pueblo. Si buscamos que, en qué consiste esta institución que representa sí. a la gente no desde el este Estado, de ser que no tiene razón está ahí. En, la, en, el, en el sistema constitucional que nosotros tenemos, y luego te podría explicar. Sí, pero nosotros aún así, está ahí. entonces tú como defensor del pueblo y se supone, o sea, es por la figura, es sí, en ese pero, sentido. pero mira, pero recuérdate que por ejemplo, la propia hermana de Jean Allen, eh, tampoco es Hopperman es santo de mi devoción, sin embargo, eh, eh, se debe explicar eh, en el caso, por ejemplo, de la propia hermana Jean Alain, también tiene sus derechos porque es ciudadana claro. Y entonces eh, eh, a, Habría que apartar la parte privada eh, la, la función del privado A lo que es su obligación, por Ahora, ejemplo, para el cargo sí Ahora bien, puedo... sí es importante destacar y ya lo ha establecido el Tribunal Constitucional en, en sus últimas sentencias Que si una persona Hace una imputación a otra En función de eso eh, A él lo que se le va a pedir Y es una oportunidad de oro que tiene Marino no tiene oportunidad de oro, de ir, a, de ir a los tribunales y demostrar que lo que él estaba diciendo no era falso. No, lo, todo, que te no puedo decir, lo que te puedo meses. decir es que a Yan Alan le quedan ocho meses y medio. Y a ese poder absoluto también. Y eso va a pasar. Va a pasar en el 20, o pasa en el 24, o pasa en el 28. O pasa en el 32. Lado, no, aquí tenemos otro. que tener justicia independiente. Pero a eso no puede demanda, seguir sucediendo. ¿sí? Por ejemplo, Entonces. Ese caso que le pasa a Zapete, mañana me pasa a mí, te pasa a ti. Y sin nadie, sin ninguno de nosotros que, hace nada, no simplemente es que, eso va a continuar. Con eso Nos va a continuar. Sí, pues mira, mira qué pasa. Y es bueno aclararle a, a Carolina eso. Una cosa es tú decir que yo tengo la prueba. Y otra cosa, porque en derecho hay que tener mucho, mucho El poder cuidado. no es absoluto. Otra cosa no, es no dura cómo para tú siempre. tú conseguiste esa prueba. Porque cuando viene a ver, tú vas al tribunal y resulta ser que esa prueba no ¿Cómo la adquiriste? consiguió Alicia? Pero, Alicia pero, los papeles precusen, de la para, para, para, para que no confundamos al público y después pase eh, cualquier cosa y se diga que hay corrupción. No. Si la prueba que usted va a presentar ante un tribunal no la adquirió de manera lícita, usted... No le van a aceptar esa prueba y por tanto te va a perder el caso. Pero ese son no es el caso delicado, en este ¿tú? momento. Este no es el caso. No porque que lo que si no se pasa mañana, la sí, gente pero, sí, pero e en e este informa. momento, tú sabes, no estamos hablando de las condiciones de las pruebas porque no le ha evaluado el Ministerio Público para nosotros plantear uh -huh. que no, que si las pruebas son lícitas, que si, si, si la prueba la mostró. O sea, lo que nosotros estamos tratando acá es que aquí no hay una justicia independiente, Yerjan. y tenemos a un procurador que ese señor hace tiempo que debió dejar ese cargo. Dani lo hace tiempo que debió de sacarlo de ahí sí, yo, yo estoy -totalmente Porque es un inepto y si lo digo responsablemente nosotros que estudiamos en no el derecho sabemos que hay respuesta. procedimientos que hay que, que, que llevar a cabo y la prueba de, de que mostró Alicia Ortega en eso su es programa lo que es una vergüenza vergüenza para el Excel, ministerio como, Público. como le llamó él es un descarado eso, eso, es un descarado. Una, una vergüenza para el Ministerio Público no hizo nada con la prueba a veces, de Adriandino no hizo que, nada, con, veces, la no prueba, hizo no nada ves, con la prueba de ONSA no hizo nada con la prueba de Odebrecht ni siquiera va a Brasil él no sabe el camino ni sabe... Ir a los jueces de Brasil, cosas, se presentaron simplemente ahí lo que ocurre. reina es la impunidad, Pero ahí no lo que nada, reina es la impunidad, administrada, impunidad administrada es lo que reina. Ignora. Yo, yo lo que pienso es que habría que verlo en su justa dimensión, el tema de Yanalá. Sí. Eh, ha habido, la Procuraduría ha tenido logros importantes.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 Perfecto. Cuántas cosas, amado. Tenemos un WhatsApp aquí, lo citamos. Ajá, ¿Cómo? no, vamos a hablar de mi tema. Perfecto. vamos es WhatsApp después. Sí, sí, vamos arriba. Está bueno, ya, dale, dale. dale. Vamos arriba. Y frase Miren, que no me dejan hablar. <risa> <risa> Miren, hace unos. Hace, hace unas horas, eh, 24 horas quizás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 Eduardo Jorge responde a otro tuit, dice por la, eh, eh, y la no van a felicitar a Yanalán y a la procuraduría R.D por la captura de César Emilio Peralta aquellos que se pasaron ese diciendo que era protegido por la autoridades. es mucho pedir eh, bueno y así al nivel Carlos Arias dice en un tuit, a el abusador le leyeron sus derechos indudablemente la extradición, se da a Estados Unidos sus casos pendientes son en Miami y Puerto Rico lo que yo veo es que hay todo un. Un, una, una batería de gente tratando de justificar que el procurador Hay meditarlo meditarlo, que... La investigación, la investigación, a diferencia de cómo debe hacerse en este país, se hace la, al la, aire a libre, la, a la, la investigación es algo suverticio.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 Formulando planes y proyectos para el buen desenvolvimiento. de y Mostrando resultados concretos. reales, ¿verdad? Y concretos. En ningún momento.